Para que huela increíblemente natural por mucho tiempo. Erwick, conecta con la naturaleza. Vemos que el cuidado de tus hijos es súper importante. Por eso te recomiendo el nuevo Palmolive Neutro Balance Baby 0%. Sus fórmulas son suaves, sin colorantes, sin parabenos, sin alcohol, hipoalergénicas y aprobadas por la Sociedad Mexicana de Pediatría. Con el nuevo Palmolive Neutro Balance Baby 0%, cuida el balance natural de la piel de tu bebé, de la cabeza a los pies. De lunes a viernes, la magia de tus personajes, personajes favoritos de Kit 7 te atraerán. Correcto, corre, correcto, correcto, correcto, correcto. correcto.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 su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias, entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. El proceso electoral en Zacatecas está en marcha. Este año se renovarán la gubernatura.